Por otro lado, miren señores, en el día de ayer el licenciado Felucho Jiménez, miembro del comité político, vegano de corazón y por más, pues emitió unas declaraciones que han recorrido el país completo sobre unas declaraciones o unas confesiones que le hiciera el presidente Danilo Medina, la cual también le pidió que se hiciera eco a nivel nacional sobre esto. Y eh, no se han hecho esperar eh, eh, las reacciones de diferentes sectores. Hay sectores que ya no creen, no sé si es que no creen en Felucho o es que no creen en, en el presidente, o es que no creen de que el presidente no se vaya a reelegir o de que su entorno no tenga en agenda la reelección. Pero pues ah, han circulado todo tipo de reacciones, incluso dentro de los mismos sectores del danilismo, pues han las reacciones de escepticismo no se han hecho esperar y muchos dudan de la veracidad, no de la veracidad de, que el, eh, de lo que está diciendo Felucho, sino de la veracidad de que esto se mantenga. Incluso hay sectores que opinan, de que estas declaraciones salen a raíz de que el gobierno está recibiendo mucha presión del de grupo colectivo Marcha Verde, encabezado por la grupos de la sociedad civil, en su mayoría clase media, y la misma sociedad civil y, en, y el gobierno de los Estados Unidos. O sea, lo que mucha gente entiende es que el gobierno está recibiendo mucha presión porque todo el mundo se de opinión de que el presidente Danilo Medina se va a reelegir y por eso lo están presionando. Vamos a escuchar lo que dijo el licenciado Felucho Jiménez en el día de ayer. ha dicho que no aspira a ser el candidato en el 2020 ah, ¿ves? yo soy de los que cree que él está en plena campaña para procurar ser el candidato de nuestro partido en el año 2020 pero ese manto de dudas y de malos propósitos o despropósitos que le atribuyen al compañero Ramiro Medina, yo es lo que quiero referirme como noticia. En esta semana que acaba de pasar, el compañero presidente de la República nos convocó a varios dirigentes del partido. Digamos de su confianza, yo no Estoy diciendo que fuimos los únicos, no estoy seguro que así como reunimos ese grupo con él, así él ha hecho reuniones con otros grupos, ¿verdad? Igual que el compañero León Fernández. Cuando uno de los miembros del grupo dice que detrás de todo esto, lo que hay es el problema de la candidatura del año 2020 y de la presidencia del año 2020 señala a ese compañero eh, que yo respeto eh. Que debe imponerse y es lo que el pueblo quiere que usted se quede, que usted sea el candidato del PLD y que se haga lo que haya que hacer en términos constitucionales para que usted pueda extender el periodo por cuatro años. Se dijo eso, ¿no? el, naturalmente no el presidente del partido, el presidente de la República, y hoy, y hoy, en su condición de presidente, el líder más importante del país, y del país y del, del, del, del, del, del partido, le dijo, paren eso ya ha tenido mi autorización. No voy a hacer campaña para quedarme en el año 2020. Y yo a ti, Felucho, te autorizo a que tú, en tu próxima comparecencia ante los medios de comunicación, diga, a nombre mío, eh, que Danilo Medina no va a aspirar a la candidatura del PLD, que Danilo Medina se retirará el 16 de agosto del año 2020 a su casa. Eso no significa que el compañero Danilo Medina vaya a mantenerse al margen de la selección del proceso interno del partido porque le corresponde como dirigente igual que yo. Yo también voy a incidir en lo que yo puedo incidir, aunque ya lo he dicho incluso públicamente, lo reitero hoy, que en el año 2020, en agosto me voy del gobierno y me voy del, del, del comité político pase lo que pase porque yo creo también que médico de caso. ¿Tanto? Lo que quiero decir es lo siguiente. Eso es oficial. ¿Sabe por qué me lo dijo o sea, a mí? El no, presidente Danilo. Usted, usted puede, puede, usted puede. Le vamos a preguntar, le puede preguntar. Le vamos a preguntar. Es cierto que no, usted a le dijo pelucho que le sirvió así, así mismo Y estoy absolutamente seguro que no me va a decir. No, no, no puede ser. Imagino que tú te molestarías mucho no. si él el titubea o, no. o gaguea. No, si lo dice yo el inmediatamente. No sabemos ahora. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Es una noticia que El no no, no problema no es que sea un noticiero. Sí, sí. El problema es lo que yo quiero ser señalar, es eh, que todo este andamiaje y en este montaje, que según Juan Bolívar y lo de la marcha verde, y según Guillermo Moreno, y según todo ellos eh, incluido la cabrera que fue candidata a diputada ahora, eh, y que perdió, creo que, creo que perdió, eh, Sí, sí, así mismo es. Entonces, esa es la que sirve de vocero. Entonces, toda esta gente de lo que señala es que toda esta maldad, todo este entramado de querer tapar la, la corrupción, de, que, de procurar la impunidad, el compañero Danilo Medina lo hace por su interés en el continuismo y resulta que Danilo Medina se comprometió en el partido de la Liberación Dominicana a someter y lo hará en el momento. Oportuno. Ahora sí lo va a cumplir. Exactamente. Ahora ahora sí lo va a cumplir. Eh, pero no ahora es, es ahora. Pero, pero no es por la mancha verde, mi querido. No, no. Okay. no, pero, okay. no, pero, pero, no es por presión internacional. Pero, ahora va a cumplir que haya dicho fulanito noriega no no, no no no no no es porque ha sido su convencimiento y es el convencimiento de varios de nosotros okay, los... no okay, los tenemos que definir a porque hay que darle paz de en el partido llamamos, de la liberación llamamos, de eh, las declaraciones del licenciado Celucho Jiménez hay que señalar que estas declaraciones pues el país completo pues la ha Tomado con pinzas. ¿Por qué la ha tomado con pinzas? Porque el mismo Felucho, sin de manera inadvertida, pues señala en su planteamiento que esto nada guarda relación con la presión internacional, con la marcha verde y de manera inadvertida o advertida trae a colación la posible candidatura del expresidente Leonel Fernández. Número uno. Para Felucho desmentir y dar un mensaje del presidente Danilo Medina de que no tiene intenciones de reelegirse, ¿cuáles serían su in sus intenciones de traer a colación de que el presidente, expresidente Leonel Fernández, está buscando la candidatura presidencial y de que tiene todo el interés de aspirar? Entonces. Dentro del mismo sector del leonelismo, lo que mucha gente ha pensado es que quieren desenfilar los cañones de quitarle el fuego que tiene por arriba y por abajo el presidente Danilo Medina y pasarle la antorcha al expresidente Leonel Fernández y que si esto ocurriese eh, y el expresidente Leonel Fernández, que está bien posicionado ahora, pues pierde popularidad y su imagen pues mella, pues nuevamente repetir la historia de que solamente el PLD, el Danilo Medina garantiza la estadía del PLD en el poder y que la presidencia de la república está por encima de cualquier interés particular. Entonces, eh, ya la gente no cree esto, eh, vamos a escuchar lo que dijo el profesor izquierdo, ex gobernador de Santiago, y uno de los leonelitas más aférrimos que tiene el sector de Leonel Fernández en el país. Buenos días a todos. Miren, eh, el libreto de la política dominicana dice que los que aspiran a la reelección tienen que decir siempre que no van, que no van y que no van y que no le interesa. Eso lo hizo Balaguer decenas y decenas de veces. En el tiempo de Balaguer se podía reelegir porque la constitución era abierta y usted podía eh, presentarse a la reelección cuantas veces usted quisiera. Pero en el caso de Hipólito Mejía, que fue en una constitución que prohibía la reelección, se cansó de decir que no iba y se fue más lejos. Y dijo que eso eran unos lambones, tumba polvo que andaban atrás de él que lo que querían eran ellos ellos en su cargo, pero que se iba en cuatro años, se iba a o a sembrar yuca. Eso dijo Hipólito y lo dijo en múltiples ocasiones y terminó modificando la constitución para buscar una repostulación. Y ya sabemos que el presidente de nosotros dijo muchísimas veces que eran cuatro años y jamás, y que ni siquiera volvía después. Que él iba a gobernar cuatro años y no iba ni a presentarse luego. Cuando la constitución se lo prohibía, tuvo al borde de, de dividir al partido, vino la reelección y la tenemos. Ahora, si ustedes quieren saber si hay reelección o no, eh, lo que debería haber es una apertura del partido, la participación de los dirigentes importantes en el gobierno, abrir el gobierno a todo el partido y no seguir excluyendo, porque eso lo que indica es que se está en cualquier cosa, menos en entregar, el poder en el 20. Bueno, así tal cual plantea el profesor izquierdo, es lo que han planteado principalmente los sectores del Lionelismo, pero también dentro de sectores del danilismo, pues, han recibido estas declaraciones impactantes de Felucho con cierto escepticismo. Y lamentablemente la clase política tiene una credibilidad muy mellada en el espectro nacional y nadie, pues, ha querido creer con sin cierta sinceridad o con ciencia cierta estas declaraciones. Recuerden que también esto se debe a que Balaguer, como mencionó el profesor Izquierdo, pues en decenas de veces dijo que no tenía interés en reelegirse y volvía y se reelegía, porque siempre se utiliza el discurso, no tengo intención, pero los intereses del país están por encima de mis intereses, mi partido me lo pide, solamente yo garantizo la continuidad en el poder, etc. Entonces, el expresidente Hipólito Mejía, quien llegó a maldecir la reelección, pues en reiteradas ocasiones, me parece que dijo 71 veces, 71 veces que no se iba a reelegir, no me voy a reelegir, no me voy a reelegir. Y en definitiva terminó pues optando por la reelección y donde se inició la primera estocada de la división de lo que es hoy el debilitado PRD. Entonces vino la historia con el, ex, con el presidente Danilo Medina de que se iniciaron los juicios populares, el pueblo manda cuatro años más, y estamos viendo señales muy similares en estos momentos. Tal vez, si eso lo hubiese dicho José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, pues hubiese tenido más peso, Gustavo Montalvo, más peso o credibilidad. Pero fíjense el contraste que tiene esto, de que Gonzalo Castillo, en su discurso de 911, eh, hablaba de continuemos, continuemos trabajando, continuemos. Y el ministro Gustavo Montalo, pues, también tenía un discurso reeleccionista. Y ya estamos viendo en vallas, afiches, Cruzacalle, gracias, presidente, el pueblo manda. Entonces, el presidente Danilo Medina, desafortunadamente, tendrá que enviar señales claras al país para dar una muestra de que no tiene ninguna, ningún interés particular en reelegirse. Ese es el comentario que tenemos con relación a esto. Y vámonos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a dar lectura a los principales diarios de circulación nacional. No se vaya